Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostraré algunas de las funciones que tiene Krita. Dentro, ya dentro del, del panel encontramos que al lado izquierdo están las herramientas que, usa, que usamos en Krita y al lado derecho están las capas y los colores y los pinceles predefinidos. Es muy parecido a lo que es un Illustrator y un Photoshop, cierto. Entonces acá dentro de las herramientas que tiene Krita Encontramos aquí la herramienta de selección de formas Uy, la herramienta de selección de formas El, La herramienta de texto Aquí está la selección de formas, tal de texto Está la herramienta de edición de formas también La herramienta de caligrafía la herramienta de pincel a mano alzada la herramienta de línea la herramienta de rectángulo la de elipse la herramienta poligonal la herramienta eh, de línea poligonal Uy. y ya estos son las herramientas de curva bezier y esta es la herramienta de ruta mano alzada y lo vemos esta es el, el, la herramienta de pincel lo que conocemos en, en Photoshop y en Illustrator como el pincel y esta es una opción que tiene muy chévere escrita que se llama el pincel múltiple que crea cuatro pinceles y podemos hacer geometrías muy chéveres dentro del programa Ya está la, la herramienta de selección que todos conocemos la herramienta de mover y la, la herramienta de, pues, de recorte cierto? También tenemos aquí las opciones de, de los colores. Por ejemplo, está el selector de color, cuando queremos copiar un color. Está para hacer degradados, está para pintar el fondo, para el, el parche inteligente. Y por último, el, la edición de máscara de, de máscara de colaboración. También podemos hacer mediciones dentro del programa con estas herramientas que tenemos acá. Y ya estas las, las herramientas de selecciones. ¿Cierto? el zoom lo podemos hacer con eh, la ruedita del mouse y ya dentro de dentro de Krita para crear nuevas capas se le da acá en el más y ya él te va a crear una capa extra dentro de de la composición cierto bueno esos serían las, los aspectos principales de Krita ya saben si necesitan ayuda con ese programa los invitamos a que vayan al Media Lab Eafit eh, eh, de la Maestría de Comunicación Transmedia y allá podemos solucionar eh, los problemas que tengan. Muchas gracias.